La en el capítulo me la acabo, anterior Y aquí no me voy a dormir ni por el igüey Estás, tas, que no me voy! <risa> <risa> Mala <el learning. risa> Mal la niña. Mala la acuerde de que no, es como. pero ir, es que me, si me, no me queda media garrafa todavía no.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 Ay no, yo se acosté a Malala porque bien borracha, donde me caiga la piscina, pobre niña. Y además, ¿para que se agachar por esa bobada? No, tampoco, mejor que se acueste. O sea, va contra las paredes, iba para los lados, bailaba exagerado, eso me parece súper feo. Yo pienso que uno debe respetarse demasiado y respetar demasiado su cuerpo y darle hasta a los demás. Entonces no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, pero pues me parece completamente fuera de tono. Buenas, buenas, como pudieron ver anoche los participantes pasaron muy bueno en esa fiesta y yo no tuve que echar a nadie porque todos se tomaron así si fuera un aguardientico ya estamos en la mitad del reality y todavía quedan 6 participantes para ganarse los 20 millones de pesos en este capítulo le voy a dar el comodín al que se encargue de hacer un desayuno bien bueno y como nunca falta el fastidioso que ponga problema por la comida a ese lo vamos a despachar hágale Huy. Hola Vicky, Hola. ¿con qué te ayudo? No, acá ya terminé, tranqui, más bien ahorita me ayudas a lavar los platos de anoche. Dale, listo de una. Listo, gracias. Buenos días Vicky. Buenos días. Vicky, ¿no tienes una pastillita para el dolor de cabeza por casualidad? Sí, espérate, yo te la o Dale, yo te la busco. Dale, Uy, no. de verdad que es que tengo un guayao, O sea, yo, yo porque aparecí en esa cama, o sea, no, no me acuerdo de nada. O sea, pues tuve que borrar casetes, ni siquiera. O sea, después me contaron que me las en los pies a Juanma. No, o sea, no me acuerdo de nada. Son un desastre. ¿Te acordás ayer de Malostra? Como ahora sí se habrá acordado de todo lo que pasó ayer o qué. Yo no, creo yo estaba muy borracho. Y ya, qué yo tomo y tomo parejo toda la noche. Tierra acá para tomar a lo bien. Total. Ey, ¿termino acá y vamos a desayunar o qué? Vamos, vamos. de una, hágale. Acá. Qué rico. Uy, uh, desayunito. Uy, muchachos. ¿Qué hay para hacer o qué? No, ¿Qué nada, siéntense o que ya está todo listo. ¿Verdad? Oye? Ya no hay nada para ayudar. No, de una. Ya todo listo. No, no, muchas gracias, muchachos. Oiga, pero como un poquito, ¿Por porque bien. ahorita o Sancochito me va a quedar espero bueno después. ¿Cómo durmieron? Bien. Excelente. Si es que, bien, también. ¿también? ¿Puedo dar buena noche? Ah, ¿Es que todo lo que dio, <ríe> ¿En serio? Sí. ¿Dio Lidia como hasta las dos? Casi, uh -huh. o sea, no es porque piden que la acuesten. Usted sigue allá bailando solo. La más se me pareció saladito. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cierto ¿Cómo? que es saladito? No sé si tiene sabor para eso. Ella salió sin desayuno. Eh, pero sí durmió. Sí, sí buenos días. bueno. Buenos días. Sí, hola, hola, hola. Pues, es un rico. Hola, Es un unos desayuno. Es Es Espero que te traga el desayuno. Muy rico. Muy rico. Sí. Sí, bueno? Sí, está Muy pues es que estabas dormido. Y revueltos. No y la próxima que quieran hacer algo, avisen porque no a todo el mundo le gustaron a mí mismo. ¿no? Pues deja el poncho, entonces la otra vez te levantas vos y lo haces. Bueno, Odila no, no te lo, lo comas, esperado no. pues pues dejar decir. pues deja el conchudo. Espera, te pueden hablar más pasito, pues es que yo con ese guayaboy a vos oh, nadie te digo que... Ey, mirá, mira lo que está pasando, hey, dejen de pelear, pues, ya, que se ven muy boos, No, vos, dejen de ser conchudos también, o sea, si vos no querías desayunar y te parece tan grave, pues, que ya te hagas desayuno, entonces hacételo vos, uh -huh. ¿no, me. Y no vos serio? también, deja de ser tan atractivo. a la próxima ah, sí, te lo haces vos, que no, es que vos estás tan demasiado lidiosa, no, que pereza con vos. Tranquilícese, ya, paren de pelear. Hay que pelear. esa pelada todo el tiempo, no, en serio, Juana, que pelada tan canzona y este matando también. Dejala, tranquila, la cosa de la gente que no me gusta. No, no no comás, pero deja de alegar, el más conchudo. No, mi. Me... No, hay nada peor que un huevo revuelto y mojado. Gajo. Tan conchudo. Encima de que le cocino. Puro hijo de papi y mami. Que porque él no hace nada en la casa y yo toda quería es que haciéndole el desayuno y este me lo rechaza. Uy, es que una rabia. Me cae tan mal. Parte, ¿me vas a acompañar ahorita a por una leñita para el sancocho o qué? Dale una. ¿tú? Sí. ¿Dónde saliste con sancocho master? <risa> Parte, nada, eh, la cucha cocina rico, ¿sí o qué? Entonces, nada, uno ayudándole ahí de vez en cuando, se pues, aprende como cosita. Vale. Y la razón de la mamá siempre ¿sí? es lo mejor. Qué hay María no se imagina ya, Hágale, hágale, que ahorita le va vale. a cobrar. Vamos pues, esto, bien. No, total, pero no me no importa. Oíste, pero contame so no, de tu índice. No, estoy acá viendo esta piscina. Seguro que lo no, verán, me quiero. Pues él estaría matado ahí. Yo me quiero ganar un real y para que otros no más. Ahí le estaría enseñando a Nara Mateito en esta piscina. Es que yo lo metí a las clases, pero aquí, mejor dicho, ya súper experto, mi niño. Tal vez. No, es que. Yo en la arena, no me gusta, la arena, lo del mundo, ahorita la arena, Listos Muchachos, este carril mail Se lo traigo con el patrocinio de Don King Donuts Que dicha Hoy se nos va otro Mateo, hasta luego Hay una luz yeah, yeah, yeah. Y el comodín se lo voy a dar a Vicky Felicitaciones <risa> Tienes 10 segundos para decidir qué hacer con él Atentamente el dueño En el próximo prima, capítulo. Y después Vicky, ya fue la prueba de todos! Se fue. Uno, dos, tres. ¡Prueba!